Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Como cada semana nosotros con ustedes tenemos la oportunidad de recibir a mi compadre, el doctor Aridio Mercado, no solamente para aprovechar su condición de experto en los temas de derecho electoral, sino su condición de máster en los conocimientos de lo que es la ley electoral y regímenes de partidos políticos en República Dominicana. Saben ustedes que se está llevando a cabo la reunión en el CERN, Consejo Económico y Social. Dentro de estas reuniones y estas posibles reformas, hay una mesa muy especial, que es la mesa que tiene el compromiso de analizar una posible reforma a la ley electoral y de partido político en República Dominicana. Esta mesa ha estado jugando un papel muy importante. Vamos a conocer todos los detalles y demás, como ya lo he dicho con mi compadre, el doctor Aridio Mercado. Compa. Bienvenido otra vez. Buenas tardes, saludos amables públicos televidentes que están con nosotros en su programa enfocado. Compa, Saludos. Aquí estamos, en nos vez más, para llevar algunas informaciones sobre el proceso de la reforma a la ley 33-18, la 15-19, y demás temas políticos que envuelven lo que es el sistema de partidos políticos de la República Dominicana. Entendemos que sin partido político no hay democracia, por tanto, pues... Estamos ahí eh, apoyando, eh, orientando y pues hubo algunas observaciones que nos piden tanto en las cámaras de diputados y como en la mesa que trabajamos los, que los temas electorales. Mi compadre, hay algo muy interesante que sé que a la población le llama la atención. Hay diferentes propuestas, la Junta Central Electoral tiene una propuesta, los partidos políticos, en este caso del diputado Elías Wesley Chávez y demás ¿Y cómo marcha este proceso y qué usted entiende que en conclusión tendremos ya reforma o no electoral, compadre? Bueno, lo cierto es que como hay, confluyen ahí distintos intereses, tanto de partidos políticos mayoritarios como minoritarios, y dos leyes, dos normas que como habíamos dicho y como hemos dicho siempre, que tiene muchas ambivalencias y muchas contradicciones, y es necesaria la reforma, pues en la mesa del Consejo Económico y Social que se está llevando, pues hay una mesa, que es lo que es la mesa electoral, sí. que con la Junta Central Electoral, los partidos políticos y por otro lado, ya en la Cámara de Diputados, yo estuvimos participando a una reunión que nos, hizo, nos invitaron de la Cámara de Diputados para oír nuestros planteamientos y hacer nuestras observaciones en cuanto se está proponiendo también a la vez, en vez de la reforma a la Ley 33-18 de Partido, Agrupación y Movimiento Político y la Ley 15-19 de régimen electoral, eh, pues eh, una iniciativa del diputado Elías Wessing. Chávez, como usted dice, sí. el doctor, nuestro amigo, el amigo Lía, pues ha propuesto en vez de esa reforma a la ley, un código electoral para así armonizar y que, y que sea un poquito más eh, fácil de manejar en los partidos políticos y todos lo, lo, lo que, lo que, los, los que actúan, interactúan con esta ley, o sea, eh, los candidatos y que sea un poquito más eh, amigable. A, a los partidos políticos y a la misma población en general. Entonces ayer se recogían, se invitaron a los delegados de los partidos políticos eh, para escuchar la, algunas inquietudes o algunas observaciones y pues eh, estuvimos allá en la Cámara de Diputados, estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, el más diputado de todos los partidos, eh, pues hicimos allá algunas observaciones y, y fijamos un plazo de 15 días para por escrito entonces hacerle las observaciones que entendamos nosotros eh, para enriquecer algunos pues, artículos, otros que entendemos que, que ya han declarado inconstitucional y pues aportar a esta reforma o a este código electoral, en si en vez de aprobarse la reforma a la ley se aprueba este código electoral, pues ahí entonces haremos y estamos haciendo eh, las observaciones debidas eh, con las cámaras de diputados. Ahí se habló de bueno fiscal electoral, eh, los temas métodos de home, método Don, como sí. se conoce, eh, entre otros, las jurisdicciones electorales eh, entre los partidos, eh, tanto como afecta a los partidos minoritarios, partidos emergentes y los partidos mayoritarios. Lo cierto es que ahí confluyen muchos intereses, porque esta ley. Eh, a veces beneficia al partido grande y en otras partes a los partidos minoritarios, también se habló ahí de los fondos que reciben los partidos políticos de eh, pues equilibrar un poquito más para que entonces sea un poquito, o sea, le puedan dar a los partidos minoritarios para poder, eh, poder hacer sus campañas electorales y poder formar los miembros de su partido, todo eso se está debatiendo ahí, la Junta Central Electoral también por otro lado pues en día pasado, la semana pasada era el plazo para pues hacer la propuesta a los partidos políticos a la Junta Central Electoral. La Junta extendió hasta el día 9, que es eh, mañana, eh, para las propuestas que los partidos políticos iban a hacer. Los partidos políticos minoritarios, o los que pertenecen a Fopredón también, que hay mayoritarios, hicieron en conjunto una propuesta a la Junta Central Electoral y a eso se llevó a cabo algunas mesas de discusiones. Eh, de los partidos políticos, ahora bien eso no quiere decir que toda esa propuesta pues va a ser acogida y que también los partidos políticos están en unanimidad con todos los eh, intereses que hay ahí en Puerto, porque lo cierto es que hay muchos intereses políticos en envuertos ahí y eh, pudiera verse en contradicciones unos y otros algo otro partido que ha sido coincidente en su planteamiento, su si idea en eh, Fopredón y otros pues, han hecho planteamientos eh, individuales a la Junta Central Electoral, como tanto se le están haciendo a la Cámara de Diputados, que es, en verdad, quien va a aprobar esta, o sea, ya la reforma de las leyes, las normas, o sea, el Código Electoral. Así Opa, es. La receptividad de los legisladores en medio de esta discusión, escuchando cuál es la actitud, pero también. Los demás representantes de partidos políticos, si están a cónsono con lo que es la creación de un código, una ley, ¿qué dicen esos representantes? Bueno, ayer vimos lo, lo, los diputados, la, la, may la mayoría tenían una, tomando nota de, toda de la, pues los planteamientos nuestros, nos escuchaban a cada uno de nosotros, tomaban nota. Eh, la idea nuestra, bueno, nosotros dijimos que tratábamos de estar ahí para enriquecer eh, lo que ellos habían planteado, lo que ha planteado eh, lo, el, el doctor Elías y aportar algunos elementos nuevos pero ellos, cada uno, estuvieron ahí el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, estuvo ahí Camacho por el PLD eh, por el reformista estuvo el, el diputado más viejo eh, Máximo Castro, Máximo Castro, Castro, Castro Máximo, Silverio, sí. estuvo Adalgiza Pantaleón, estuvo Amado Díaz eh, estuvo por Santiago eh, nuestro colega, hermano del, del, del síndico Okay. Mayo Bané amigo. Entre otros, había un, muchos, muchos diputados, a, a alrededor de 14 o 15 diputados que conforman esa mesa eh, y, y lo y escucharon atentamente a cada eh, miembro de los partidos políticos, los delegados, para entonces eh, ellos, pues después de todas esas observaciones y las que le vamos a aportar en 15 días, pues ellos entonces llevar al laboratorio y entonces eh, pues ellos están pensando ciertamente en un código electoral. Yo creo que es más práctico un código electoral que dos leyes, o sea, donde se recojan las dos, las dos normas y se haga un código electoral como existe, el código civil, el código penal, entre otros, creo que sí. Y como la ley electoral, que es una una o una normativa nueva, eh, que está en movimiento, que es viva, creo que sí, que un código electoral viene recogiendo todas estas partes. Lo, lo bueno es que se está, eh, yo decía ayer, que es bueno empezar temprano para llegar a tiempo, no de esperar que lleguen los afanes políticos, aunque ya están. Ya te ve la gente la renuncia de aquí, el otro de allá, el otro está coctando un miembro aquí. Entonces ya empezaron, eh, aunque uno no ve las campañas, pero la política empezó, ¿eh? sí. empezaron la política Pero creo que sí que debe de trabajarse a, a, arduamente a fin de que pueda eh, eh, reformarse o que se pueda dar un buen código electoral y que sea práctico para los partidos políticos y para los candidatos, para la población general y todo aquel que se sienta que pueda inscribirse en un partido político y tenga la garantía necesaria eh, que establece la Constitución eh, democráticamente para poder obtener eh, una curul, ya sea un escaño a diputados o a regidores o senador de la repu senadores o el mismo presidente de la sí. república, así es. Mi compadre, hay algo que llama la atención en todo esto, porque los trabajos de la mesa del CEN, la Cámara de Diputados y demás, pero ahora la Junta Central Electoral, ¿qué propone como tal? La Junta propone una... Bueno, ahí en la guagua tengo, les voy a hacer llegar. La, pro la Junta propone la reforma a la dos norma, la dos sí. ley, tanto la 33 y la 18 como la 15 y la la junta no está, no es que ha dicho que no, pero la junta propone reforma a lo, a esos artículos a los código o, o dos no, nuevas no, leyes? No, dos nuevas leyes, la junta, en la posición de la junta es dos nuevas leyes, lo ha dicho, lo ha manifestado de hecho está de acuerdo con algunos los partidos políticos del voto preferencial en la parte eh, conteste con los partidos políticos que en la parte municipal, es algo importante, la municipal el voto preferencial pues eh, desaparezca entonces, pero los partidos políticos están planteando también, porque el voto preferencial desaparezca también en la parte legislativa, en la plurinominal, que es el, eh, los candidatos a diputados. Pero la Junta sí está conteste con algunas partes de los partidos políticos, se ha armonizado y ya vamos avanzado con algunos artículos que ya los partidos políticos y la sociedad, pues lo han visto y lo han revisado. Conteste con la Junta, entre otros, se si han hecho observaciones eh, yo creo que todavía queda más tiempo, creo que con estas observaciones que se han hecho, eh, todavía falta más porque muchos partidos no se han puesto de acuerdo en todo, en total. Así es. Pero la Junta, la posición de la Junta es reforma tanto la ley 33-18 como la 15-19. La Junta no ha planteado el código electoral. El código es una iniciativa del diputado que es que preside la comisión de Junta Central Electoral en la Cámara de Diputados, el doctor Elías sin Chávez. Compadre, tenemos que hablar también a propósito de mesa del retiro de los partidos de oposición ante la discusión de la posible reforma constitucional. Pero eso lo vamos a hacer luego de esta pausa.